Ey, tú dime qué fue lo que nos pasó? pasó Ey, si no querías perderme Yeah, de la nada te fuiste Yeah, ey Y buscaste en otros este amor Yeah, y no sabes qué ver. Cada día más triste, yeah Cada día más triste. Cada día más triste Cada día más triste Cada día más triste desde que tú te fuiste La verdad que no te entiendo y tú tampoco entendiste Que yo no era un chiste y aún así decidiste con las alas que tú misma pusiste. Ya no sé qué hacer para poder perdonarme. Yo mismo me daño por ser un cobarde. Poco a poco sé que podré superarte. Yo creyendo que tú eras un superarte. No, oh, solo fuiste un error. Oh, de lo cual yo me arrepiento. Me Tú ya no estás, me sigue yendo tan mal, pero sé que voy a estar para poder olvidar. ¿Qué nos pasó? De la nada te fuiste y buscaste. Y no sabes que duele, eh. cada, día más triste, yeah. cada día más triste, cada día más triste. que tú ya no estás, cada día más triste. sé sí que voy a estar para poder usted.